Había un tiempo bonito, todo lo que hacíamos era bueno Existían momentos de desenfreno, a nuestro amor lo llamábamos eterno Bueno, si lo prefieres así, ya no te traeré más ramos de flores Ya no te cantaré más canciones de amor ya solo habrá sombras entre nosotros dos. Y no me pidas que te hable al llegar. No tendré nada que decir y así será. Tú prefieres y buscas esta situación. Y yo te sigo aunque se me rompa el corazón. Había un tiempo bonito. Todo lo que hacíamos era bueno, existían momentos de desenfreno, a nuestro amor lo llamábamos eterno. Eras tú la que esperabas que llegara, para desearme hacer que yo te amara. Estabas loca por tenerte a mi lado, y odiaba solo el momento que me marchaba. Todo era natural entre nosotros, ahora lo natural ha muerto. Ya no crecen flores en nuestro huerto, ni canciones ni flores ya nunca han vuelto.